a los niños. Y sí, pero además de cuidarlos, también creamos un ambiente para experimentar, para dormir, para comer, para conocerse uno seguro segundo. Algunos niños y niñas, les hemos enseñado a caminar, a otros los alcanzamos al correr y a todos les ayudamos a pisar firmes la tierra, pero también los dejamos enseñar, los dejamos volar con su imaginación. El vocabulario viene de casa y los modales también. En música, en arte, les ayudamos a resolver problemas con matemáticas aunque no lo crean, les enseñamos a querer a su país y promovemos que conozcan su cuerpo, aprendan a desarrollarlo, les motivamos a relacionarse con su entorno y a que respeten la naturaleza, queremos que sean autónomos y seguros de sí mismos y hacemos el papel de mamá y papá y cuando se caen les ayudamos a levantarse O un educador, es importante enseñar a un niño a descubrir, a experimentar con sus sentidos, a dejarse maravillar y a cuestionar su entorno. Porque en el fondo, aprender es esa capacidad de desarrollar al máximo sus capacidades de, de su propia construcción. Y por supuesto, enseñarles a valorarse a sí mismos y a los demás como seres humanos. Porque el mundo empieza aquí. Para un mejor futuro hay que construir un mejor presente. Entonces vamos a decir, vamos a estirar los y vamos a decir, empecemos por educar. Una.